¿Qué tal el sabor, mami? Mm. Ay, eso, eso es un manjar. <risa> y sobre todo que vengo de, de la peregrinación, pues esto me cae perla. <risa> mm. Feliz día, mami. Gracias, hija. Delicioso. Mm. quiero que miren esto, o sea, mi trípode ya ha dado muerte del todo. Ah, mi vecino también me prestó una batidora eléctrica y con eso por fin es que si sí, bebés. Nos iba, o se nos iban a coger la pinche mano batiendo, pero pues ya bebés, o sea, miren esto. Ah. sacrificado por ser nuestra nueva camarógrafa. Te amo. Rápido, a ver, ahí, ahí, espérate. Ahí no la muevas de ahí, salomé más arriba. A ver, espérate, lo un poquito más. que me tape los dos. Pues yo Camino. te voy Sí, vas a caminar. ¿Así? ¡Sí! ¿Sí? sí. No, no. te ayudo! No, no. ¡Caminar! ¿Ya? Sigue. de vida, ¿verdad? Sigue. Ve, aquí me estoy tocando! <risa> me tocaste con la gata. ¿No? No, sigue. Eh, bueno, Un poquito más eso. ¡Uy, la gata chilla, nomás. ¡Ya! ¡Venga! ¡Ah! sentar a sentar, a sentar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Hazla sentar. Abre los ojos. Ya. Ya. Venedia. Uy, gracias, qué es. Hola, Gloria. No lo sé, pero se ve rico. Ay, qué rico. Uy. <risa>